Uno de los problemas más comunes que se confronta en el proceso de diseñar ambientes instruccionales es la contestación a la pregunta, ¿dónde empezar? Una pregunta lógica. Algunos educadores comienzan con la generación de objetivos. Es decir, algunos van a decir, vamos a construir objetivos. Y esto no está mal si realmente uno trabaja con el producto final del aprendizaje y con las competencias, pero desafortunadamente muchos ponen como objetivos lo que realmente es el proceso de aprender y luego van diseñando las actividades de acuerdo a ese objetivo. Pero hay una gran diferencia entre trabajar para el proceso de enseñar y trabajar para el producto del aprendizaje, son dos cosas distintas. Porque cuando tú trabajas con el proceso, puedes desviarte fácilmente del producto final. Se olvida el porqué. Ahora, para evitar este problema, encuentro que es mucho, mucho más sencillo comenzar con identificar el producto final, la competencia. Es decir, describe el perfil de que, cómo es que luce el estudiante al final de nuestro curso. Al definir bien ese perfil, la próxima pregunta es, bueno, ¿cómo es que los estudiantes realmente pueden alcanzar ese perfil? Para aclarar el proceso de identificar el perfil o el producto final del tratamiento educativo de nuestra parte, pues es lo que se llama la competencia. Y, y este movimiento de competencias es que lo que combina lo que nosotros queremos que es la combinación de destrezas, conocimiento y actitudes para que realmente uno esté claro en ese producto final. Ahora, cuando tú clarificas ese perfil y tú determinas las evidencias que debes someter el estudiante para comprobar que cumple con ese perfil, luego es que tú puedes organizar actividades para precisamente demostrar ese dominio. Es otra forma de educar y es otra forma de presentar una organización lógica. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo es que uno determina el perfil del estudiante al final de mi curso? La forma más sencilla para contestar esta pregunta es que debe existir un mapa curricular de su programa el mapa curricular lo que hace básicamente es describir el, el perfil de estudiante de su institución y donde se ubica ahí. Y luego ese, ese, ese perfil de su programa, pues debe tener un lugar para su curso. Así que su curso realmente es parte de un perfil de programa y uno institucional y uno está claro lo que tiene que hacer, así que lo invito a que lean el documento que está para esta unidad y luego vamos a entrar en un foro de discusión para entender un poco más este proceso. Gracias.